Venga. <risa> bueno, algo de algo. Eh, otro grupo. Algo de algo. Eh, la idea es buena, pero... Podéis trabajarla más, ¿eh? Me falta Pensad movimiento. algunas cosas. No, no, no está mal no, el movimiento. El movimiento está bien porque tienes que tocar la pared y volver, ¿eh? El movimiento es muy fácil solucionarlo. Ponerle un poquillo más de movimiento es muy fácil. Venga, al siguiente grupo, pero no está mal la idea, ¿eh? Otro grupo, venga, vosotros. Vosotros. Venga, vosotros. No. ¡Eh! Rápido, que tenemos que acabar. Venga, rápido. ¿En qué consiste? ¡Eh, rápido, en qué consiste? Okay. Eh, que que Venga, a ver. ¡Eh! ¡Silencio! ¡Venga, rápido! Tampoco es mala idea, está bien. Lo de meterla en un sitio, está bien. Está bien, está bien la idea. Otro, otro grupo, venga vosotros. Eh, rápido, aquí, aquí, venga, rápido. Bueno, venga. Eh, pero rápido que nos quedan... Nada de tiempo, venga. Спасибо.